¿Cómo están todos? Les agradezco muchísimo en nombre de claves21.com.ar el interés y la participación en este webinario sobre el cambio climático y su impacto en, en Latinoamérica. Este tiene que ver con, bueno, que estamos muy cerca de, de un gran evento internacional, quizás clave para, para los próximos años de, de, del mundo, que tiene que ver con la cumbre de cambio climático que va a ser en París. Y este webinario está está apoyado y se realiza gracias eh, a Earth Journalism Network, EJN, una red mundial de periodistas ambientales que Claves 21 integra y con la cual colaboramos desde hace tres años en, en distintas actividades como, como este tipo de webinarios. Yo les cuento, Claves 21 es eh, principalmente un sitio de periodismo ambiental, pero lo pensamos como, como una iniciativa de periodismo ambiental. Entonces, además de tratar de ampliar la cobertura de las temáticas ambientales y del desarrollo sustentable nos interesa también generar distintas eh, oportunidades profesionales para ampliar el campo de acción del periodismo ambiental y que profesionales, periodistas y, y estudiantes eh, puedan ver al periodismo ambiental como, como un campo de interés por eso tenemos distintas oportunidades de capacitación como puede ser este webinario con intercambio con, con expertos de diferentes eh, áreas que trabajan este tema del cambio climático pero también oportunidades de realización profesional como por ejemplo puede ser el concurso, el premio de, de periodismo ambiental que actualmente está vigente y, y a todos ustedes los invito a participar escribiendo y mandando eh, sus, sus piezas periodísticas eh, en temáticas ambientales este este año es, la, es el tercer año que, que lo realizamos y este año tiene la particularidad que abrimos eh, la convocatoria al resto de países de Latinoamérica los anteriores dos eh, fueron eh, solo acotados a Argentina y hubo muchos pedidos de siempre, de, hola, soy de Colombia y me gustaría participar, y en esos en esos momentos estaba cerrado, pero ahora está abierto a que cualquier estudiante de periodismo, cualquier periodista profesional, o cualquier interesado en estos temas pueda enviar, enviarnos sus trabajos y, y participar por este premio de periodismo ambiental de claves 21. Y como tercera pata, tenemos eh, la idea, el proyecto que estamos haciendo de, de ir construyendo de a poco una red de periodistas ambientales de Argentina, pero con perspectiva también regional, eh, estamos en contacto también siempre con, con redes regionales de periodismo ambiental, y con, como ya les mencioné, con la red de periodistas ambientales internacional, Earth Journalist Network. Así que bueno, yo sin más introducción, pero también haciendo un poco de tiempo para que todos los participantes puedan ir entrando y participando y presentándose en el foro, eh, le voy a dar la palabra a Fermín Cop, eh, también directivo de Claves 21, eh, Somos socios en esta iniciativa, que eh, les va a contar un poco sobre los expertos eh, que tenemos hoy y que van a compartir su visión, su experiencia, su conocimiento con, con todos nosotros. Un poco la dinámica, les cuento. Los expositores van a, van a hacer su intervención y eh, al término, vamos a tomar las preguntas y consultas que ustedes vayan escribiendo en el, en el foro de, de la sala, ahí donde están presentándose. Y los panelistas van a, van a ir respondiendo sus inquietudes. Así que, bueno, sin más introducción, le paso la palabra a Fermín Cop que nos va a introducir a, a los invitados especiales que tenemos hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias por, por participar y por sumarse. Eh, yo trabajo con Damián en Claves 21, como, como recién les comentaba. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes expositores en este primer webinario que vamos a hacer antes de la Cumbre de Cambio Climático, o COP como se la conoce en París. Tenemos pensado tres webinarios, este va a ser el primero que hacemos. Y hoy contamos con la presencia de Matilde Rusticucci, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas, docente de la Universidad de Buenos Aires y una de las autoras del quinto informe del Panel Internacional de Expertos de Cambio Climático de las Naciones Unidas, específicamente del Grupo 1, eh, que va a ser hoy la segunda expositora de hoy. Y el primero va a ser Juan Carlos Villalonga, que es presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, fue director de campañas de, de Greenpeace durante muchos años y cofundó también el Partido de, de los Verdes, que sé que muchos están escuchándonos acá también. Eh, así que simplemente para, para arrancar una breve presentación y agradecerles a, a los dos por participar y, y por sumarse a esta iniciativa. Eh, como comentaba Damián, empezamos con, con Juan Carlos y le, agradeciéndole por, por sumarse y por participar, aproximadamente 20 minutos como habíamos comentado y después pasamos a Matilde. Bueno, ¿voy? vamos nomás. Bueno, buenas noches a todos. Eh, hola Matilde. Bueno, hola. <risa> eh, lo que quiero hacer es hacer una... Una breve descripción de algunos de los temas que particularmente me tienen muy preocupado. Estamos, como vos decías, muy poco tiempo de una reunión trascendente. Ha sido este, la evolución de las negociaciones en, en cuanto a, a la Convención de Cambio Climático, protocolos y acuerdos posibles y acuerdos potenciales como el que puede surgir en diciembre de este año. Es un momento clave, donde los tiempos de actuación, esto es un consenso, se nos están agotando como para poder llegar a, a buenos resultados, o por lo menos resultados que, que resulten medianamente admisibles, ¿sí?, en cuanto a la elevación de temperatura a la cual podamos, hasta cuándo podemos limitarla. Entonces, lo que quiero es describir esto brevemente, ¿Por dónde pasa mi gran preocupación y, qué, y dónde debemos poner el foco en estos próximos tres meses? Porque son solo tres meses lo que nos quedan de aquí a, a, a la COP21. Y después tengo algunas cosas de, de, de específicas de Argentina, América Latina, que lo podemos tratar durante las preguntas. Eh, voy a intentar a poner, poner la, la presentación, me desapareció el compartir. A ver. Un segundo, ¿eh? ¿Se ve la presentación? Eh, no aún. Eh, ¿Cliqueaste compartir pantalla en el botón verde? Sí. Ah. ¿Y elegiste, te salió la opción para elegir la pantalla? Sí. Ahí está. Ahí está, ahí estamos. Sí. Eh, bien, como decía, tres meses para la COP21 quiero describir de algunos, algunos ítems que son, me parece, cruciales en este proceso. Lo primero es esto que ven acá, muchos lo conocerán, es eh, la curva que va mostrando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como ven es una curva que de manera yo diría inapelable va mostrando cómo se va aumentando la concentración de, de este principal gas de efecto invernadero y que muestra que esto no ha tenido ningún tipo de, de, de cambio en su curva ascendente en los últimos años, a pesar de que esto, imaginen, se ubica en el año allí, en el año 1992 es cuando se firma la Convención de Cambio Climático, desde entonces tenemos de algún modo una negociación y acuerdos y algunos compromisos para empezar a reducir emisiones y como pueden ver, esto no se refleja ni mucho menos en esta curva. Y lo que es peor, estamos llegando a niveles que en algún momento se pensaron que eran imposibles de llegar, como son las 400 partes por millón, que es esa línea verde que ustedes ven aquí arriba. Yo no sé si se ve el cursor, no, supongo que no. La línea horizontal verde que ven ahí arriba. Esto hace dos años se comenzó a... a, a al traspasar ese ese límite. Recuerden que 350 partes por millón era lo que se consideraba hace algunos años atrás eh, el límite al cual deberíamos mantenernos para eh, estar dentro de este siglo en no más de una elevación de un grado centígrado de la temperatura respecto a los niveles preindustriales. Esto, como ven, hemos eh, fracasado rotundamente en esta, en estos objetivos y seguimos en una curva que que nos está llevando, bueno, a niveles muy superiores a ese grado centígrado. Esta curva lo que muestra es que estamos alterando lo que es el circuito natural del carbono en el planeta. El carbono fluye, yo diría, en, en, básicamente en dos grandes eh, loops de circulación. Uno tiene que ver con el carbono que existe en la atmósfera y que es alojado en la masa vegetal del planeta a partir de la fotosíntesis, y que luego es devuelto a la atmósfera a través de, bueno, la, la putrefacción de esa materia vegetal o incendios, etc. El otro gran circuito tiene que ver con el intercambio que se da con el océano, y estos dos circuitos de algún modo man, han mantenido a lo largo del tiempo eh, una concentración de este, de este gas en la atmósfera estable. Nosotros estamos alterando ese circuito porque esta curva lo que refleja es la inyección permanente de nuevo, de nuevo, este carbono que proviene de yacimientos fósiles. ¿sí? Eh, lo que estamos haciendo es a, a incorporar un, una, una fuente de dióxido de carbono que hoy, que hasta, hasta la revolución industrial, estaba en el subsuelo. Todo ese carbono que estamos quemando a partir del, del gas, del petróleo, del carbón, es esta curva que estamos viendo. Por eso se está incrementando la... la la concentración de carbono en la atmósfera. Esto es lo que está generando, bueno, esta, esta mayor capacidad que, que va teniendo la atmósfera de generar un mayor calentamiento global, un mayor efecto invernadero. Pero es, es importante que tengamos en cuenta esa, esa lógica de, de esta inyección de carbono extra que está alterando completamente la... la bueno, la, la circulación natural de carbono que tenía la atmósfera y los ecosistemas. Esto que vemos acá es eh, la evolución de la temperatura en puntos negros, los promedios anuales, vean que el año 2014, que es el último, es un año récord de temperaturas, el anterior era el 2010, en curva roja, un poco más suave, pueden ver la, el promedio quinquenal, digamos, ¿sí? una curva un poquito más, más suave. Como pueden ver, en los últimos años hubo ahí eh, una, un pequeño... Estabilización. Esto les permitió que muchos escépticos dijeran que el cambio climático se había detenido, pero como vamos a ver eh, el récord del 2014 rompe esa, esa pequeña estabilización que hubo en los, últimos, en los últimos años y lo que está pasando en, los pro en estos meses muestra que hay por el contrario una aceleración de, de este calentamiento. Eh, de hecho, eh, estos meses que están pasando son meses récord, el mes de mayo fue mm, el mayo más caliente que del cual se tenga registro histórico, fíjense que eh, en, esta, en esta diapositiva, hecho por esta organización especializada en, en temas oceanográficos y climáticos de Estados Unidos, muestra algunos de los episodios relevantes a nivel global, que muestran lo que estuvo pasando en los últimos meses hasta el mes de mayo, y de Argentina participa, digamos mencionado, por justamente, seguramente se acuerdan muchos, el particular eh, otoño cálido que tuvimos, ¿sí? Pero esto no, no solo queda allí, sino que después, el mes de junio, fue otra vez récord de temperaturas y con algunos de estos episodios que aquí se, se describen. Eh, esto es un mapa que muestra un, un, una, un gráfico que nos está mostrando eh, que todas las zonas de, del planeta han tenido en el mes de, de junio temperaturas por encima de, del promedio. Digamos, todo lo que ven allí en anaranjado, más, más suave, más fuerte, muestra eh, eh, zonas del planeta que han estado por encima de esa, de esa temperatura promedio que, que natural. Ahora, esto. Estos meses récord nos están llevando a que este primer semestre del año 2015 eh, haya sido el semestre más cálido también del que se tenga registro. O sea que el 2015 va camino a convertirse otra vez en un, posiblemente no sea, en otro nuevo récord, superando el 2014. Y esto se puede ver de manera, eh, yo diría, muy, muy, muy gráfica en esto. Fíjense, el primer renglón son periodos de 12 meses, el periodo más cálido del que se tenga registro, el periodo de 12 meses más cálido del que se, se tenga registro, es el que va desde junio del año pasado a julio de este año, ¿sí? con 0.83 grados centígrados. Si, si trasladamos un mes hacia atrás, el siguiente periodo más cálido del que se tenga registro es junio de 2014, mayo de 2015, ¿sí? el año que va de junio a mayo. El año que va de mayo a abril, es el que le sigue en tercer lugar y en cuarto, el, el, ese mismo año corrido un mes hacia atrás. Como pueden ver, todos los, los, los 12 meses mirándolos hacia atrás, nos, corriéndonos mes a mes, han sido prácticamente los, los, los récords que estamos teniendo de temperatura. Con lo cual, esto manifiesta que esta tendencia está totalmente consolidada en estos meses y por eso... La especulación es que llegaremos a diciembre de 2015 con otro año, insisto, récord. Ahora, esto describiendo lo que está pasando. Con respecto a, a, a qué significa eh, y qué tenemos por delante. Eh, la comunidad internacional se ha puesto como objetivo eh, que la temperatura global no ascienda más allá de los 2 grados centígrados. Esto es, una, esto es un objetivo, yo diría que mezcla un poco de ciencia y mucho de política, porque la verdad, eh, lo mejor sería que, que no hubiera nada de, de aumento de temperatura. Lo, lo real es que ya tenemos un aumento de 0.8 grados, estamos con un nivel de, de compromiso que va a ir va a superar el grado, hay quienes dicen que eh, lo, lo, lo máximo admisible debiera ser un grado y medio. Eso prácticamente es imposible por, por el retraso que llevamos en tomar decisiones en materia de reducción. Por lo tanto, los dos grados aparecen como un objetivo deseable y alcanzable, entre comillas, ¿sí? Ahora, tomando estos dos grados, quiero mostrar la lógica con la cual se construyen algunos escenarios y lo que tenemos por delante. Los dos grados nos lleva a, a definir, ¿Qué nivel de concentración de gases de efecto invernadero tenemos que tener en la atmósfera para que genere este nivel de aumento de la temperatura? Y lo que, lo que nos indica la ciencia es que un nivel, digamos, de un valor promedio, digamos, esto está en un rango de 430, 400 y pico de parte por millón de dióxido de carbono, esto sería el nivel que la atmósfera no debiera superar en concentración de dióxido de carbono. Recuerden que hoy está en 400 partes por millón. O sea que nos estamos acercando a ese límite. O sea, este es el nivel máximo de concentración de estos gases que podemos tener ahí acumulados en la atmósfera. Ahora, cuando decimos que están ahí acumulados en la atmósfera, tiene que ver con lo que yo les decía antes. Todo eso se acumuló porque todo eso se emitió, se extrajo de yacimientos fósiles y se emitió a la atmósfera. Cuando uno cuantifica... ¿qué cantidad de esos gases están emitidos y están allí alojados en la atmósfera? Se obtiene lo que lo que se llama el, el carbon budget o el presupuesto de carbono. O es sea, decir, la cantidad de carbono que se emitió o que podríamos o, o que emi emitiríamos para llegar a esos 450 partes por millón en la atmósfera. Y eso da esta cifra de 790 gigatoneladas de carbono. Imagínense, es una cantidad de Carbono que hemos sacado básicamente del subsuelo y lo hemos inyectado a la atmósfera. Ahora, ¿qué nos dice esto? De esos 790, como yo les dije, 400 partes por millón ya están en la atmósfera. Quiere decir que mucho de, esa, de, ese, de, ese, de ese presupuesto de carbono ya lo hemos emitido. Y el IPCC nos marca que el 65% del total de ese, de, ese, de ese presupuesto de carbono de 790 ya se emitió. Son las 400 partes por millón que vemos en, medimos en la atmósfera. O sea que lo que tenemos remanente, lo que tenemos para emitir, para permanecer debajo de los 2 grados centígrados, son 275 gigatoneladas de carbono. ¿sí? Es una pequeña porción lo que tenemos por delante. Y yo, manejemos la palabra presupuesto, digamos porque es el presupuesto que tenemos para consumir o para emitir digamos, y no más que esto, si queremos estar dentro de estos límites. Esto es importante por muchas razones, entre otras porque, por ejemplo, esos 275 gigatoneladas de carbono representan un tercio o algo, algo así, digamos, ese nivel de, de proporción de lo que contienen los yacimientos fósiles hoy en explotación. Digamos, hoy lo que se está explotando en gas, petróleo, carbón en el mundo... Los yacimientos activos superan esta cantidad de carbono, es decir, que si, si, si todo lo que está en explotación lo, lo, lo extraemos del subsuelo y lo quemamos, estamos por supuesto superando holgadamente ese presupuesto de carbono. Por eso, algo tan importante como la Agencia Internacional de Energía el año pasado dijo con total contundencia vamos a tener que dejar en el subsuelo más de la mitad de lo que hoy conocemos en reservas fósiles. Pero siguiendo esta lógica, eh, ese presupuesto que tenemos por delante lo podemos gastar muy rápido o lo podemos gastar, digamos, moderadamente o más lento. Si miramos esta curva, la de arriba, yo no sé si lo están, están viendo bien, ¿no? ¿Sí? Uy, perdón. ¿Me están escuchando? Sí, te ¿Pero? estamos escuchando no, bueno, perfectamente. No, bueno. La curva de arriba... Eh, imagínense que arranca la, la, la trayectoria de esta curva más o menos en, en, en este periodo y si no tenemos una reducción de emisiones rápidas, lo que tenemos por debajo de esa curva es el, la cantidad de, de carbono que estamos emitiendo. Entonces agotamos rápidamente esa, ese presupuesto y rápidamente empezamos a sobrepasarnos, a comenzar a consumir carbono por encima de ese presupuesto, con lo cual... Si seguimos con el objetivo de estar dentro de los 2 grados centígrados, tenemos que caer rápidamente hacia, la, hacia, hacia hacer carbono neutro, digamos al cero, pero además, como nos excedimos, tenemos que pasar a emisiones negativas, o sea, tenemos que empezar a absorber carbono de la atmósfera, algo realmente eh, que hasta hace años atrás era impensable estar imaginando que algo así vamos a tener que hacer. Bueno, pero hoy prácticamente todos las, las, los escenarios de, de emisiones a futuro que, que intentan mantener eh, las, las emisiones de manera tal de que estemos dentro de dos grados llevan a casi un escenario de este tipo, donde al final del periodo, al final del 2100, estamos en emisiones negativas eh, o cuanto menos emisiones neutras. La segunda curva sería una curva mucho más deseable, una curva en la cual empezamos rápidamente a emitir, no aumenta tanto y por lo tanto el presupuesto nos dura más. Igualmente, lo más probable y lo más probable que ocurra es que tengamos, pasado la segunda, entrando en la segunda mitad de este siglo, un exceso. De, de, de, de consumo de carbono, de emisión de carbono, y lleguemos al final del periodo también con emisiones negativas. En definitiva, lo que quiero mostrar es, cuanto más tardemos y, y en, en comenzar a reducir emisiones, más rápido gastamos ese presupuesto, y por lo tanto lo que tengamos que hacer después va a ser más drástico, una caída mucho más abrupta en las emisiones y tener que empezar a compensarlas mucho antes, es decir, apenas pasado el 2050. Entonces, cuanto antes eh, comencemos a reducir, más suave será la curva, digamos, la economía, la tecnología, la cultura, la, la, la sociedad va a poder adaptarse a un mundo que tiene que transformarse, por supuesto, entre otras cosas, en cambiar drásticamente o completamente de fuentes de energéticas, entre otras cosas. Eh, esto nos lleva a que lo, la, a la, a por qué las curvas de, de trayectoria de emisiones que nos muestra el IPCC. De, de, de ahí surge que acá tenemos tres familias de curvas, la primera es ahí en anaranjado una, una, una serie de, de, de trayectorias de emisiones que son prácticamente las las tendenciales, las que si no hacemos esfuerzo de mitigación nos llevaría a tener prácticamente 4 grados, 5 grados de, de, temperatura, de elevación de la temperatura a fin del, del siglo. Una curva media en la cual hay un, una moderada acción de mitigación que nos llevaría a tener esa esa cantidad de, de, esa concentración de dióxido de carbono de 580, 600 partes por millón, que nos llevaría a prácticamente 3 grados centígrados. Y en la, en la familia celeste, algo parecido a las curvas que yo les mostraba recién, que nos permitirían estar dentro de los 450 partes por millón o los 2 grados centígrados. Fíjense que esas esa familia de curvas tienen una, una porción importante de escenarios que tienen, eh, emisiones negativas ahí al final del periodo. Eh, esta es la explicación de por qué estas curvas tienen esta, esta tendencia. Observen que la curva celeste tiene una importantísima, un, un importante esfuerzo de mitigación desde ahora mismo, digamos, de, de, de manera muy temprana. Eh, por eso estamos en un punto crucial donde, donde la, la trayectoria de emisiones que sigamos en los próximos años, define lo que vamos a tener que hacer en el resto del siglo. Si seguimos con la curva roja, la curva tendencial, lo cual nos va a, nos va a obligar, a algo como lo que yo le mostré antes, a una drástica reducción de emisiones, algo bastante improbable de poder realizar, en casi una curva empicada, y poder incluso tener emisiones negativas, insisto, prácticamente pasando el 2060 en adelante. La curva celeste sería la que nos llevaría a una reducción mucho más, yo diría una transición suave, pero fíjense que es comenzar a reducir emisiones desde ahora. Por eso se habló siempre de esta es la ventana de oportunidad, que es donde debemos cambiar la tendencia. Por eso se habló siempre de el pico de las emisiones, no debiera estar más allá del año 2020. Es decir, para que empiece a producirse la inflexión y comenzar a bajar las las emisiones a partir de 2020 en adelante. La verdad es que nada de eso ha ocurrido hasta ahora y esta ventana prácticamente ha quedado reducida a cinco años, que son lo que tenemos por delante. Cinco años, además, que, que lo vamos a tener que enfrentar sin ningún acuerdo internacional vigente, porque aún si todo marcha bien en París, el acuerdo que emerja de París recién va a entrar en vigencia en el 2020. Voy a ir más rápido, así no consumo todo el tiempo. Ya entrando en lo que, en, en, habiendo dicho esto, entrando lo en que, lo que se va a discutir en París, la, la, la discusión de París es un tanto extraña, porque si uno tiene un presupuesto de carbono como el que yo les mencionaba, 275 gigatoneladas de carbono para gastar, imagínense si uno tiene una determinada cantidad de dinero para gastar, lo único lo, lo, lo que uno tiene que hacer es distribuir ese dinero acorde a lo que cada uno puede eh, gastar o debe o debería gastar, ¿sí? Hacer una distribución equitativa acorde a lo que se suele decir responsabilidades este, eh, históricas y las responsabilidades presentes. Sin embargo, la negociación se está haciendo con una lógica inversa, es decir, que cada país coloque sobre la mesa cuánto piensa gastar y después ver, hacer la sumatoria y a ver cuánto nos da. Eh, lo que tenemos ahí en, en negro son dos curvas que hizo el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son dos curvas posibles, entre esas dos curvas están en todos los escenarios, de tendenciales, ¿sí? A dónde nos llevaría hasta el año 2030 las emisiones. En la curva celeste, que son dos, son las emisiones que se estima que va a tener el mundo si se cumplen las promesas que han colocado hasta ahora la Unión Europea, Estados Unidos, y China. Son dos curvas porque China ha dicho que va a intentar llegar a, a tener su pico de emisiones en el año 2025 o 2030. Entonces, de, dependiendo de esos dos escenarios, ahí aparece esas dos curvas celeste Como ven, lo que se ha colocado sobre la mesa por estos principales eh, aportantes, que fueron los primeros que presentaron eh, metas, significan reducciones, pero cuando uno lo, lo, lo, lo compara con las curvas, por ejemplo, esa celeste que yo les mencionaba antes, eh, estamos muy lejos, que es esa curva verde que yo ahí coloqué. Suponiendo que, bueno, nos cuesta hacer, tomar el envión y, y, y tener el punto de inflexión, eh, sería algo así como la trayectoria que debiéramos llegar al año 2030 con ese nivel de emisiones. ¿sí? Esto es un promedio, eh, los valores los tomé de un trabajo que se publicó en mayo de este año eh, por, por un grupo de gente, entre otros, Nicolás Stern, quien, quien hizo esta cuantificación. Entonces lo que, lo que está en discusión, y lo que va a estar en discusión, en una fuerte discusión en los próximos tres meses y en París, es cómo cerramos esa brecha que hay entre las curvas celestes y la, y la curva verde. Esta, esta brecha, que es el gap que se suele mencionar, eh, oscila alrededor de los, 20, de los 22 gigatoneladas de carbono. Esa es la dimensión de la brecha, puede ser 15, puede ser 28, sí, depende de los escenarios, pero el promedio da alrededor de 22 gigatoneladas de carbono. ¿Esto es mucho es poco? Bueno, el esfuerzo lo podemos ver en esta curva, en esta en curva, este, este, este, este cuadro. Acá está, esto está sacado de ese mismo trabajo que yo les mencionaba, después se lo puedo mostrar la, la, la tapa. Eh, observen esto. El total de las emisiones de Estados Unidos, China y la Unión Europea en el año 2010 era 21.1 gigatoneladas de carbono. Las estimadas en el año 2030 es 22.3%. La brecha de emisiones que yo les mencioné es de 22 gigatoneladas de carbono, es decir, que prácticamente lo que tenemos que hacer es apagar China, Estados Unidos y la Unión Europea para poder cerrar esa brecha, o sea, el esfuerzo que hay que hacer todavía es muchísimo, por eso... No alcanza lo que aún se ha puesto, a pesar de que aún eh, lo que, lo que es, después de mayo hubo varias este, propuestas presentadas, este, Nueva Zelanda, Australia, Japón, etcétera. Todo eso a haber que sumarlo, contar las chirolas, una, ver, ver cuánto da la cuenta y ver de qué tamaño queda esta brecha. Pero seguramente va a ser una brecha que ojalá sea mucho más chica que esto que estoy mencionando yo, pero sin duda el orden de magnitud es muy, muy alto, y, y esto va a requerir, entre otras cosas, pensar cómo este acuerdo después de diciembre puede tener posteriores procesos de negociación para mejorar las propuestas de cada país y poder cerrar esta brecha. Francamente no, no, no es esperable que este semejante eh, agujero pueda ser cerrado con propuestas de aquí a tres meses. Así que, este es para mí la, el, el gran dilema, el gran tema que tenemos eh, de cara a París, a la COP21, eh, cómo, cómo el acuerdo va a poder cerrarse en, en diciembre eh, con números que seguramente no van a estar a la altura del desafío y cómo ese acuerdo va a tener posibilidad de ser de algún modo enmendado de aquí al 2020 que entraría en vigencia. Y por otro lado, cómo... ¿Con qué instrumentos vamos a enfrentar los cinco años que vienen por delante sin acuerdo, pero donde las, las, las acciones voluntarias van a ser determinantes para lograr eso que yo mencionaba, la inflexión, para poder estar dentro de esa, esa banda de, de, de, de misiones que representaba la, la curva celeste que mostraba del IPCC. Bueno, este, este es el comentario y mi preocupación fundamental creo que es el, el, el, el, el gran tema hacia la COP21. Después me gustaría avanzar con las preguntas. Buenísimo, eh, muchísimas gracias eh, Cali por la presentación. Eh, ahora vamos a hablar un poquito con Matilde y después pasamos a, a las preguntas antes de, antes de cerrar. Eh, ahora cuando... Matilde, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenísimo, perfecto. Eh, Ahí estoy, hola. Ahí está, ahí apareció la cámara, buenísimo. Eh, bueno, eh, te dejamos a vos eh, el piso, eh, más o menos también 20 minutos, como habíamos hablado. Eh, eh, si, si querés, vamos a ir a compartir pantalla para, eh, para presentar el Power. Sí, voy. Eh, toda la pantalla. Ups. ¿La ven? Perfecto, impecable. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo voy con conceptos más básicos, conceptos sobre el cambio climático, que, por supuesto, bueno, antecederían a, a, a la interesantísima presentación de recién. El tema sobre el cambio climático, y, y voy a arrancar con conceptos muy básicos y muy elementales, ¿no? Lo que tenemos que tener presente es lo que nosotros llamamos sistema climático. El sistema climático es una posición, un conjunto de subsistemas bastante complejos entre sí. Las interacciones entre la atmósfera y los gases que la componen, y los otros subsistemas que podríamos llamar la criósfera, que sería el nieve, el hielo, los océanos y toda la hidrófera, todas las componentes de agua, el suelo o los vegetales, la biota, estas interacciones son bastante complejas y sabemos que cualquier perturbación a, entre ellos, entre cualquiera de estos subsistemas, va a alterar los otros subsistemas. Por lo tanto, eh, tenemos que saber que si arrancamos con una alteración en la cantidad de gases que contiene la atmósfera, Obviamente esta cantidad de gases, esta variabilidad en cantidad de gases eh, va a afectar a la eh, disposición, distribución o cantidades o valores de los otros subsistemas. Para eso quisiera eh, recordar o tratar de explicar lo que se llama efecto de invernadero en la atmósfera. Eh, Entendamos todos claramente que el sistema climático, la atmósfera está alimentada, la, la fuente de energía fundamental es la radiación que viene del sol, ¿no? El sol es la fuente de energía de todo el sistema, la radiación solar eh, pasa a través de la atmósfera, eh, una parte de esa radiación es reflejada, como rayos ultravioletas, y una gran parte, la mayoría de ellas, es absorbida por la Tierra. El planeta Tierra absorbe la mayor cantidad de radiación que proviene del Sol. ¿Qué hace con esta radiación? Es un, un emisor, entonces esta, la Tierra lo que hace es emitir radiación en otra longitud de onda que se llama infrarroja. Esta radiación se emite hacia la atmósfera, se emite hacia el espacio, pero es atrapada, absorbida por los famosos gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero cuyo principal gas es el dióxido de carbono, son los que reemiten a la, a la superficie, reemiten a las capas bajas de la atmósfera y calientan la atmósfera. Por lo tanto, gracias a que existen estos gases de efecto invernadero, es que tenemos la vida que tenemos actualmente, que puede haber vida en este planeta, puede haber vida como la conocemos hoy y como la conocemos hace algunos años, unos cuantos años, debido a que fun, este funcionamiento de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero son un fenómeno natural, por supuesto, de nuestro sistema. El problema empieza a aparecer cuando, como explicaba recién el, el expositor anterior, cuando se empiezan a liberar más cantidad de gases de efecto invernadero, cuando el hombre empieza a liberar más gases de efecto invernadero a la atmósfera que los que naturalmente posee la, eh, posee la atmósfera. La atmósfera en su composición tiene una cierta cantidad de gases de efecto invernadero que estaban en equilibrio, cuando el hombre empieza a emitir más dióxido de carbono, principalmente por sus actividades industriales, es que aumenta esos gases de efecto invernadero, al aumentar esos gases de efecto invernadero, absorbe más y calienta la atmósfera en la que estamos inmersos. Acá les traje tres grafiquitos sencillos sobre qué es lo que nosotros hemos observado de algunas variables del de sistema climático. Tres variables principales. Temperatura media global, que ya mostró un gráfico bastante similar eh, anteriormente, hemos mostrado el nivel medio del mar a nivel global y la cobertura de nieve en el hemisferio norte. Son tres gráficos. ¿Qué es lo que nos muestran estos tres gráficos sencillos? que la temperatura media global ha ido aumentando con variabilidades interanuales porque hay una variabilidad propia del sistema, pero que claramente si podemos ver desde comienzos del siglo XX hasta el presente un aumento sistemático y sostenido que en los últimos años depende desde donde lo midamos puede ser 0.8 0.85 si miramos un poquito podremos ver que el punto más bajo está más o menos en 13 grados y medio que es el promedio global de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 el agua sólida, o sea, el derretimiento de los hielos, el derretimiento de las nieves. Y lo que se ve abajo en el último eh, panel es la cobertura de nieve en el hemisferio norte. ¿Qué quiere decir? Si yo miro todo el hemisferio norte y veo hasta dónde llega el campo de nieve en el invierno, lo que se ve es un área, esa área se ha venido manteniendo constante hasta los años 80 y ahí empezó a decrecer sistemáticamente. Lo que muestra acá, los tres ejemplos que mostramos acá es, la temperatura aumentó, no solo aumentó la temperatura, aumentó el nivel medio del mar, principalmente por el aumento de temperatura y por el derretimiento de los hielos. Y los hielos se han venido derritiendo, distintas características, no solo la nieve, sino los glaciares y los otros componentes, se han venido derritiendo, pero cada uno a su escala de tiempo, ¿no? Cada uno a su tiempo, básicamente. Entonces... ¿Qué es lo que se ha observado? Claramente, no solo se ha medido, sino que hay impactos, impactos claramente visibles, y lo más fácilmente visible es el derretimiento de los hielos, como decíamos. Esto es la península antártica, esto es un desprendimiento de una gran barrera de hielo, que lo que se ve, esa zona grisácea y un poco más oscura, era toda una masa de hielo, que se fue derritiendo por un gran aumento de temperatura local, y lo que se ve son esas, eh, lo que después se transforma en un iceberg, no, esos desprendimientos de hielo, de una gran masa de hielo que estaba compacta, y entonces lo que se ha visto, como este ejemplo, es que los sistemas naturales han sido afectados, además de estos cambios globales, por cambios climáticos locales cambios climáticos regionales, como el caso de la Península Antártica, que ha aumentado mucho su temperatura, que han producido, por ejemplo, el desprendimiento de esta barrera de Larsen famosa. Pero claro, acá tenemos unas fotos eh, muy significativas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se ve? Se ven cuatro imágenes, cuatro imágenes del mismo glaciar de montaña es un glaciar eh, Chacaltaya en Bolivia, es un glaciar de montaña tropical, los glaciares tropicales son los que primero eh, se han visto afectados por el cambio climático, porque son glaciares eh, en zonas donde la temperatura ha aumentado muy significativamente. Entonces vemos cuatro imágenes de la misma posición del glaciar, ¿qué es lo que se ve? En 1940, que el glaciar ocupaba un área de 0.22 kilómetros cuadrados. En 1982, el mismo glaciar ya de 0.22 pasaba a 0.14 kilómetros cuadrados. En 1996, ese mismo glaciar pasó a 0.08, ¿sí? Ya estamos a un 8 por 4, 8 por 3.24, 24, un tercio de lo que teníamos. Y cuando vamos a la última observación, 2006, apenas 0.01 kilómetros cuadrados. Esto es una manifestación concreta de cómo ha venido disminuyendo la superficie cubierta por este glaciar de montaña. El, el párrafo que tenemos arriba es una de las frases que podemos encontrar en los informes del IPCC, eh, frases que nos indican con un grado de un nivel de confianza alto, bajo o medio, qué es lo que ha pasado con los lagos glaciares, qué ha pasado con la, el suelo eh, alrededor de estos lagos glaciares, qué ha pasado con el permafrost, que es el suelo congelado en altas latitudes, y que esto ha conducido a cambios en los ecosistemas árticos y antárticos. Puse este párrafo acá porque es interesante que ustedes, eh, en general, sepan que los informes del IPCC tienen mucha información, mucha eh, información que ha sido recopilada a través de los años, eh, y a partir de todas las la publicaciones científicas en las distintas áreas. Y cuando en, el, en los informes del IPCC se habla de un nivel de confianza, se, se habla de incertidumbre, se habla de certezas, eh, son en general, eso está apoyado por valores probabilísticos y está apoyado por los trabajos científicos que sustentan estos resultados. Por lo tanto. Frases como esta que van a poder encontrar en los informes del IPCC, en los reportes síntesis del IPCC, que están eh, eh, a todos en la página del IPCC, por supuesto, es del último y los anteriores, van a encontrar resultados de este tipo. Entonces, esta es una manifestación concreta, decíamos, de lo que ha sucedido. Los gráficos de dióxido de carbono que mostraba anteriormente el expositor, mostraba que hemos llegado actualmente a... 400 y algo de partes por millón de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Este gráfico me parece muy eh, ilustrativo porque lo que nos está mostrando acá es la evolución de dos grandes gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el dióxido de carbono, que es el conocido, el otro que está abajo es el metano. El dióxido de carbono está en color rojo, en azul está la cantidad de metano en la atmósfera. Pero ¿de qué escala de tiempo estamos hablando? Porque siempre tenemos que tener presente eso. ¿Qué escala de tiempo? Estamos hablando de una escala de tiempo, en este gráfico, casi 700.000 años atrás. Desde 700.000 años atrás al presente, lo que vemos aquí es la evolución del de dióxido de carbono. Más dióxido de carbono, más temperatura, menos dióxido de carbono, menos temperatura. Con lo cual lo que se está mostrando en este caso son las eras glaciales e interglaciales, en lo que se llaman testigos de hielo. Se pueden, eh, la metodología de trabajo, obviamente, es a través de extraer de los campos de hielo de la Antártida, que tienen kilómetros de profundidad, un testigo de hielo, un cilindro de hielo, y eso se estudia milímetro a milímetro, se eh, evalúa los componentes de gases de la atmósfera, y con eso se puede obtener una serie temporal de estos gases en particular. ¿Qué es lo que se ve tanto en dióxido de carbono, como en metano, como en óxido nitroso, que es la verde que está arriba, la curva verde que está arriba? Que las oscilaciones que han producido las eras glaciales e interglaciales son muchísimo menores que los valores actuales que tenemos. Los valores actuales son los últimos, al final de las curvas, no se ve, ¿no?, el cursor aquí al final, y estos valores claramente superan ampliamente, muchísimo, este valor de dióxido de carbono, todos los antecedentes que podemos encontrar en estas series temporales 700.000 años atrás, inclusive podemos llegar hasta un millón de años atrás, nos encuentran valores de gases de efecto invernadero como los actuales. Entonces acá vamos a un tema, eh, para estar todos tranquilos de que nosotros estamos atribuyendo estos cambios, nosotros, digo la comunidad científica, la comunidad eh, meteorológica, estamos atribuyendo estos cambios climáticos a los gases de efecto invernadero. ¿Cómo atribuimos? que este cambio climático observado se debe al aumento de gases de efecto invernadero. Este es un esquema que lo que les va a mostrar es lo siguiente. ¿Cómo trabajamos los meteorólogos? ¿Cómo reproducimos el clima a través de un modelo? Con modelos matemáticos, modelos matemáticos físicos que reproducen el clima global. Con esos modelos, nosotros al modelo le podemos pedir que nos dé el valor de temperatura. Lo que se ve ahí en esa curva negra es la temperatura, en escalas de a 10 años del, del siglo pasado, del siglo XX, la temperatura media global eh, expresada como anomalía, o sea, como valores de apartamientos. Esa es la temperatura media global, es el recorrido que ha seguido la temperatura media global. Ahora, como nosotros tenemos modelos matemáticos físicos, que son una sucesión de ecuaciones reproducidas por algoritmos, eh, sabemos que hay factores naturales que producen cambios en el clima y factores antropogénicos ¿cuáles son los factores naturales? los factores naturales que, que producen cambios en el clima son por ejemplo cambios en la cantidad de radiación solar, dijimos que el sol es la energía entrante al sistema o sea, el que nos da la energía para todos estos procesos es el sol si hay cambios en la cantidad de radiación que entra al sistema, eh, esos cambios son cambios naturales, por supuesto. Otro cambio natural podría ser las erup erupciones volcánicas, es las erupciones volcánicas, las erupciones volcánicas eh, grandes, eh, importantes, cuyas cenizas y eh, materiales permanecen en la atmósfera por meses y por años, ahí lo que el, lo que producen es un enfriamiento atmosférico, esos son cambios naturales del sistema, pero también hay cambios antropogénicos. El hombre emite más de lo que naturalmente los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el modelo podemos separar todos esos factores. Separamos esos factores. Entonces decimos al modelo, bueno, trátenme de reproducir la temperatura media global si solamente incluimos los factores naturales. Si yo solamente pongo las variaciones naturales, o sea, las variaciones que se producen en la cantidad de radiación que emite el Sol, los ciclos solares, famosos ciclos solares, si yo pongo eso en el sistema, o sea, le saco los cambios en los, eh, los cambios antropogénicos, la temperatura tendría que tener el trayecto celeste que está en este gráfico. O sea, que la temperatura tendría que estar medio grado por debajo en el año 2000, medio grado por debajo de lo que se observó. Ahora, si yo en el modelo incluyo los gases de efecto invernadero, claramente los modelos reproducen los valores de temperatura. Esta diferencia es la que nos permite a los científicos estar seguros, indicar que no hay dudas de que es la emisión de gases de efecto invernadero que artificialmente el hombre ha producido, la que produce el cambio climático, por lo menos de los últimos años, desde el siglo pasado al presente. Bueno, esto es lo que nos permite, como nosotros sabemos, a qué se debe proyectar. Estas proyecciones, si bien no son las... Primera curva que les mostré. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Ah. Perdido... Me habían perdido. No se escucha bien. ¿Ahora estamos? Perfecto. No sé sí, cuándo sí. me perdieron, pero... Eh, recién estabas presentando el cuadro, si vamos de vuelta con el cuadro. Exacto, entonces lo que se ve acá es proyecciones, eh, digamos, en, están dos partes. La curva negra es la temperatura media global que yo les mostré al principio de todo, en el siglo XX, hasta el siglo XX. Y después lo que se proyectaba en ese momento para el siglo XXI. Ya en este informe que fue el emitido en 2007 y si pudiéramos ir hacia atrás, podríamos llegar hasta el primer informe del IPCC, las proyecciones daban dentro de estos rangos. ¿Qué es lo que se proyecta? Se proyecta que hacia el futuro podemos tener, dependiendo del escenario, cuatro grados más, tres grados más, dos grados más, o medio grado más de acuerdo a la acción del hombre en el futuro. Recuerden que en el pasado, si miramos solo el siglo XX, no llegaba a un grado. El cambio y es muy alarmante, muy alarmante en cuanto a los impactos que ha tenido esto. Entonces, si el siglo pasado no llegamos a un grado de cambio y las proyecciones más optimistas parten de un grado hasta cuatro grados, pensemos que las acciones que tenemos que tomar son muy rápidas y sabemos que, independientemente del escenario que se tome, todas las curvas van hacia un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque el sistema climático, que yo les mostré al comienzo, tiene una inercia, y una inercia que está arrastrada por el océano, gran contenedor de todo este exceso de calor, todo este exceso de dióxido de carbono, que va a empezar o que sigue emitiendo y eh, liberando calor hacia la atmósfera y va a seguir por muchos siglos, tiene una inercia esto. Entonces, las acciones las tenemos que tomar lo más rápido posible. Estas proyecciones que parecían bastante eh, poco significativas a lo mejor, cuando uno las proyecta en un mapa, lo que se ve son mapas de este estilo, ¿no? Se ve que para 2020-2029, que es la primera fila, tomemos los escenarios que tomemos, todos dan aumento de temperatura. 2020-2029 es ya, ¿no? Y las proyecciones daban medio grado a un grado para nuestra zona, pero en el hemisferio norte y en latitudes altas del hemisferio norte estamos hablando de 2 grados, 2 grados y medio, ¿sí? De aumentos de temperatura para allá. Y además esto era con respecto al año 70, no con respecto a hoy. Pero si nos vamos al fin del siglo, los aumentos de temperatura son muchísimo más significativos, como ven, ven esos colores violetas y violetas oscuros en el norte, muy eh, significativos, pero prácticamente en toda Sudamérica, aumentos de entre 3 y 4 grados, dependiendo del escenario, el escenario más pesimista para fin del siglo, pero el escenario más optimista de estos tres también nos daba un grado y medio, dependiendo de dónde estamos ubicados. Entonces lo que vemos es que localmente los aumentos de temperatura son eh, muy significativos. Hablamos mucho de la temperatura, pero lo que claramente eh, se ha visto con el tiempo y se proyecta hacia el futuro son aumentos en todas las variables, aumentos o disminuciones, o sea, cambios en la cantidad de precipitación. Lo que se ve acá en azul son aumentos de lluvia y lo que se ve en marrón son disminuciones. Entonces claramente se ve que hay zonas que se van a ver muy afectadas por sequías intensas y zonas afectadas por inundaciones en el mismo panorama hacia el futuro. Pero una cosa que tenemos que tener clara es la siguiente, una cosa es lo que va a cambiar el clima y otra cosa es el impacto que van a tener estos eventos extremos. El impacto que van a tener estos eventos van a depender no solo del tipo de evento y la naturaleza del evento, sino de cuán vulnerables estemos, cuán vulnerables como sociedad estemos, y qué tengamos expuesto ante este mismo fenómeno extremo. La combinación de estos tres va a hacer que el impacto sea mayor o menor. Lo que se ha observado en general es que hubo una mayor exposición, más poblaciones más vulnerables expuestas a los mismos fenómenos extremos. Esta es una imagen de unas inundaciones en Pakistán en el 2010, donde 6 millones de personas tuvieron que dejar sus casas. Estamos hablando de un número inmenso de gente que tuvo que evacuar sus casas. Por otro lado, si bien se sabe que, porque tienen más expuesto las pérdidas económicas causadas por estos desastres relacionados con los fenómenos meteorológicos, son mayores en los países desarrollados, las pérdidas económicas son mayores en los países desarrollados, en realidad, cuando los comparamos con el Producto Bruto Interno, las pérdidas económicas y las tasas de letalidad, expresadas como proporción del producto interno bruto son mucho mayores en los países en de desarrollo con lo cual los países en desarrollo son los que más son los más vulnerables a estos cambios lo que se muestra acá es que en un periodo determinado del 70 al 2008 el 95% de las muertes relacionadas con los desastres producidos por fenómenos climáticos ocurrieron en países en desarrollo el 95% de las muertes ocurrieron en países en de desarrollo, con lo cual los países en de desarrollo están menos preparados en general y son los más vulnerables a los cambios climáticos futuros. Hoy en Buenos Aires estamos sufriendo, en particular, inundaciones muy intensas relacionadas con lluvias intensas y con fenómenos de crecidas de ríos. Actualmente en Buenos Aires, pero ha ocurrido y ocurrirá más frecuentemente en el futuro, en general, porque lo que se ha podido observar es que los extremos relacionados con olas de calor y con lluvias intensas aumentaron significativamente, desde mediados del siglo XX y esto, además, se puede atribuir claramente a los aumentos de gases de efecto invernadero. Eso se ha podido comprobar, que el aumento de gases de efecto invernadero han producido estos cambios en la frecuencia de estos eventos extremos. Por lo tanto, tenemos dos caminos, claramente. Uno es la mitigación sobre el que se ha trabajado y sobre el si que se ha expuesto recién, eh, recién el expositor anterior, claramente. Y otro es la adaptación necesitamos adaptarnos al clima que estamos viviendo, que es un clima diferente del clima que teníamos antes, eso es el cambio climático, y que vamos a tener en el futuro un clima diferente del que tenemos hoy, necesitamos conocer el trayecto, la trayectoria que va a seguir este clima en cada lugar, para poder adaptarnos mejor y evitar, o por lo menos morigerar, los impactos que puede tener esto. Claramente... Hay que aplicar estrategias y políticas de adaptación para reducir los riesgos, reducir los impactos negativos que puede tener la mayor frecuencia de estos fenómenos extremos que se van a ver en casi todo el planeta. Con esto termino mi exposición. Escucho las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. La verdad, excelente la, la exposición. Eh, tenemos ya varias preguntas eh, en carpeta. Eh, a ver, vamos a pasar. Ah, fíjate, Matilde, que te quedó abierto ah, compartir eh, pantalla. Ahí está. Tenemos de vuelta. Ahí está, perfecto. Ahí Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas ya, eh, algunas específicas para cada uno y algunas que, que pueda responder el que tenga más ganas. Eh, vamos a dividirlo un poco en rubros, eh, primero pasamos eh, específicamente a la próxima COP, eh, hay algunas preguntas relacionadas a eh, ¿cuán es, cuán, ¿cuánta expectativa tienen ustedes de que efectivamente se logre un acuerdo y qué pasa si no se logra un acuerdo, digamos? ¿Qué puede pasar si la COP fracasa? Eh, ¿qué, ¿Qué acciones se tendrán que tomar en, en ese sentido? El que quiera responder. Te dejo. Bueno, a ver, yo creo que Está todo dado como para que eh, en París haya un acuerdo. Yo creo que hay, hay dos cosas que se van a, a pactar en París. Por un lado, el acuerdo en sí mismo, que el acuerdo en definitiva no es más que eh, el cómo se va a funcionar, el cómo se va a, a, a realizar en todo caso las enmiendas y las eh, posibles correcciones futuras de estos compromisos que los países puedan tomar. Pero después están los compromisos cuantificados, ¿sí? los números. Yo creo que en París se va a firmar un acuerdo, eh, vamos a tener algunos números que no van a cerrar y creo que lo que va a haber que pactar en ese texto es un mecanismo para, para mejorar la ambición, como se llama la ambición de, de, de, de, de mitigación. Entonces yo, yo creo, soy optimista en cuanto a que las cosas están bastante bien encaminadas como para que haya acuerdo. Es decir, la COP20 salió, yo diría, bastante bien, finalmente salió bastante bien en Perú. Creo que los países comenzaron a responder, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de China, estoy hablando de la Unión Europea. Eh, por supuesto que no al, al nivel esperable, pero creo que el, el, la tendencia clara es que va a haber acuerdo que... Insisto, lo que tiene que haber es un proceso que va a tener que continuar en los próximos años, o sea, no se va a poder cerrar como se cerró el protocolo de Kioto en una negociación que, que se salió de allí con números definitivos, ¿no?, como fue en el año 97 en Kioto. Buenísimo, gracias, Jali. Eh, Matilde, hay una pregunta específicamente para vos, vamos a buscarla. Eh, te preguntaban por tu experiencia eh, trabajando con el IPCC, eh, ¿qué tal fue la experiencia de trabajar con el quinto informe? Eh, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, a mí eh, es muy enriquecedora, es mucho trabajo, yo había trabajado ya en el cuarto informe como autora, había participado también de lo que se llama el informe síntesis, y en este quinto informe fui coordinadora de autores, coordinadora de autores de un capítulo del grupo 1, y la experiencia es súper enriquecedora porque eh, uno trabaja con científicos de primer nivel y eh, despierta muchos intereses y muchas inquietudes de buscar sobre la bibliografía y tratar de, de, de concluir, es, es un esfuerzo bastante significativo, es muy demandante de tiempo, sobre todo en las épocas, en los momentos en los que hay que entregar los borradores, en los que hay que corregirlas. Los, los, los comentarios en los que hay que responder, a las revisiones. Lleva bastante tiempo, mucha dedicación, pero es súper enriquecedor, sobre todo para nosotros que estamos tan lejos de los países del primer mundo, eh, poder haber podido ser, en particular, fui la primera coordinadora de capítulo de un país de desarrollo, del Grupo 1. Generalmente eran países desarrollados los coordinadores, son con los coordinadores entre países desarrollados, por lo tanto para uno que está lejos, eh, y si bien las comunicaciones son por supuesto muy fluidas, es muy interesante poder discutir mano a mano con científicos de primer nivel y llegar a las conclusiones que hemos llegado, buenísimo. Eh, hay varias preguntas también con respecto a el rol de Argentina y la posición que pueda tomar Argentina en eh, la próxima COP, digamos, quizás una pregunta que se pueda abarcar para los dos, digamos, por un lado, eh, pre hay preguntas sobre qué, qué postura, qué tomará Argentina en la COP, eh, qué se imagina que puede plantear a Argentina, eh, y después hay varias preguntas también sobre, eh, sobre qué está haciendo Argentina hoy en relación a políticas de cambio climático, el, el que quiera responder. Ah. A ver, eh, Argentina debió haber presentado su, eh, su compromiso o su, en realidad es, el, la palabra exacta sería algo así como su, su intención, su promesa, o su, su intención que, que, que se colocaría sobre la mesa de negociación en, en diciembre, eso debió haberlo presentado ya, eh, eso se llama el INDC, digamos en sus siglas en inglés. Eh, no hay todavía ninguna noticia de que Argentina no esté construyendo esa propuesta. Eh, es lo que debería estar haciendo. Yo creo que el ejemplo de México y Chile, que durante los primeros meses de este año pusieron, construyeron una propuesta y la pusieron a consideración de los sectores académicos, los, los, la, la opinión pública, o sea, distintos sectores interesados podían hacer sus aportes y hacer su, su crítica a esa propuesta creo que eso es un buen ejercicio Existo, lo hizo México, lo hizo Chile eh, México fue el primer país de América Latina que presentó formalmente su su INDC y creo que Argentina en ese sentido está tan rezagada como lo estuvo todos estos años o sea, el, lamentablemente Argentina ha tomado con muy poco nivel de prioridad en su política internacional la agenda climática eh, bueno, es algo que es de esperar que eso cambie eh, la verdad yo creo que en, la, en el fondo de esta cuestión tenemos un gobierno que descree del cambio climático, no, no tiene mucho convencimiento de la ciencia que, que, que recién se nos estaba exponiendo. Es decir, el gobierno tiene una, una visión en este sentido bastante, eh, yo diría, conservadora, ¿no? Lo cual lo lleva a pensar que todo esto es más o menos así, pero no tanto, y entonces toma una actitud defensiva en las negociaciones, tiene una visión de que todo esto es una gran trampa, eh, y creo que eso, bueno, justifica el, el, el porqué de una posición tan conservadora por parte de la Argentina. Matilde, ¿vos cómo lo ves? digamos qué, ¿Qué pasos te parece que ha tomado Argentina hasta ahora en relación a la política de cambio climático? ¿Y qué te imaginas? Claramente, un poco concuerdo... Yo lo que entiendo es que si una mira un poquito para atrás eh, se ha avanzado, pero con centavos, digamos, o sea, pasos muy lentos, se ha avanzado desde el punto de vista que, desde el siguiente punto de vista, digo, hace diez años atrás no se hablaba, hace algunos años se creó la unidad de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente, con gente que trabaja con muy, mucha voluntad pero con muy poco apoyo, muy poco apoyo desde la Secretaría de Medio Ambiente, no es el principal, eh, no es la principal oficina, claramente, ha tenido un cambio de dirección en estos meses, con lo cual no es la prioridad, eso está claro, no es la prioridad para la política de medio ambiente del país, tampoco creo que la política de medio ambiente sea la prioridad para toda la agenda del país, con lo cual hace que eh, claramente Argentina siempre vaya a, eh, a las... Yo participo no de las COP, sino que participo de las presentaciones de los informes del IPCC, por ejemplo, con el último aliento o con mucha voluntad y, y poco apoyo, básicamente. Eso es lo que yo siento. Siento que tienen poco apoyo, que la gente que está trabajando o, trabaja con... Eh, gran profesionalismo, pero eh, muy a pulmón, o sea, no, no, no se toma seriamente, me parece, la política. No es, no es una política de Estado, claramente. Perfecto. Eh, hay varias preguntas también sobre los medios de comunicación específicamente, hay, hay varios eh, colegas en la, en la sala que preguntan, ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes eh, sobre el rol que tienen los medios de comunicación al informar sobre el cambio climático y qué papel tienen que cumplir los comunicadores en relación al cambio climático? El que prefiera responder. Bueno, va, arranco yo y, y le voy a dejar, se le voy a dejar picando para Matilde. Eh, yo creo que eh, el periodismo tiene una enorme responsabilidad en este, como en tantos temas, no por supuesto, pero acá... Eh, yo creo que hay un pecado, hay un error que se comete sistemáticamente y que hoy se puede ver incluso en un artículo en La Nación, que por el estilo de periodismo que se suele hacer, siempre se busca que haya alguna polémica, siempre se busca que haya algún tipo de eh, opiniones encontradas, porque eso supuestamente le da interés, entre comillas, a, a, la, a la nota, al artículo. Entonces, cuando se habla de cambio climático, se suele cometer el error de eh, colocar a quienes opinan, como lo está explicando eh, Matilde, y, y, y todo lo que significa el IPCC y el consenso científico extraordinario que hay allí detrás, eh, y se lo termina contrastando a lo que dice el IPCC con una opinión de algún este, marginal, este, un científico este, per, perdido, que, que, que, que pueda estar diciendo otras cosas, ¿no? Entonces le termina dando entidad a algo absolutamente marginal dentro del conocimiento científico de la ciencia climática, eh, como poniendo en duda, o termina ante la opinión pública poniendo en duda la, la que hay una controversia, que hay una polémica, que, que, que algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo creo que ese, ese error se comete una y otra vez. Insisto, hoy hay un artículo de La Nación donde alguien justamente eh, basa su, su, toda su columna de opinión mostrando que en realidad esto no es tan así. Eh, y toma algunas opiniones que, bueno... Eh, cuando alguien hace eso, pone en pie de igualdad, insisto, una opinión aislada con respecto a un consenso abrumador, en donde la verdad no debía haber ninguna polémica, debíamos ya estar con, con el conocimiento consolidado y la discusión tendría que ser ¿qué hacemos? No estar en la discusión del diagnóstico. Yo creo que eso es una gran responsabilidad que yo le doy a la prensa de que tiene que salir, salirse de esa lógica, de, de, de buscarla. Acá la, la polémica es cuáles medidas de mitigación y adaptación y, y qué tipo de acuerdo vamos a lograr, no acerca de si se, el, se está calentando el planeta o no. Buenísimo, gracias, Jari. Eh, Matilde, comentanos un poquito qué, qué te parece a vos. Totalmente de acuerdo, me parece muy bien planteado, me parece excelente como lo ha planteado. Es verdad, yo me he peleado con más de un periodista que <ríe> trató de buscar una polémica donde no hay, eh, no, no debería haber no debería haber polémica, en realidad el periodismo debería poder informar, enseñar, educar y decir, y eh, así, digamos, ayudar a la población a reclamar a las autoridades sobre qué medidas de adaptación vamos a tomar, qué medidas de mitigación va a tomar o con qué va a colaborar el país para mitigar el tema del cambio climático, sin dudar. O por lo menos, eh, está, muy, está muy bien lo que dijo, están comparando el IPCC, que es un proceso absolutamente serio, de mucho tiempo y de un acuerdo internacional, eh, sin dudas, con la opinión de cualquier persona que esté en contra. Y, y eso me ha pasado en muchos eh, muchas veces que me han entrevistado, eh, porque lo que buscan es la polémica, buscan que uno diga, esto no ocurrió nunca, o, o, o esto es un desastre, se va... a va a ocurrir un desastre internacional porque lo cual por lo que haya sucedido, ¿no? Y yo creo que, que el periodismo debería tomar otro rumbo, porque me han entrevistado afuera también, yo, digamos, al, al participar en las presentaciones de los informes del IPCC, hay periodistas de la BBC, o de, de, de Francia, de Europa, de, de Estados Unidos, y las preguntas de esos periodistas van directamente a los resultados obtenidos por el informe, por ejemplo. O sea, eh, ustedes dicen que las olas de calor se han duplicado, o sea, resultados muy concretos, no dudando de lo que un cuerpo de científicos ha producido, de lo que un informe que tiene un acuerdo de la comunidad científica en su conjunto eh, se pueda poner en duda, no buscando la polémica, sino buscando entender lo que nosotros queremos decir para poder transmitir al público qué es lo que los científicos tratan de decir. Eso es lo que deberían hacer. A nosotros nos cuesta a veces eh, hablar en un lenguaje ya, ¿no? En un lenguaje que un periodista sí podría tener para poder enseñar, comunicar a la sociedad ciertas cosas. Y el periodista debería ser ese medio, por eso es un medio, ¿no? Claramente. Bueno, hacemos últimas preguntas. Eh, hay una pregunta que para el que prefiero responder específicamente sobre energía en Argentina. Eh, hay pre varias preguntas de por qué Argentina sigue apostando a hidrocarburos, específicamente a, a Vaca Muerta, y por qué no se termina de impulsar las energías renovables en, en Argentina. Bueno, a ver... Eh... Lo, lo que sucede con, con Argentina y las energías renovables es la verdad una situación eh, incomprensible para, para para el mundo es incomprensible lo que sucede en Argentina, porque tenemos un nivel de recursos envidiable desde todo punto de vista, tenemos vientos, un recurso eólico extraordinario donde el resto del mundo va a buscar ese, esa calidad de viento, esa, esa potencia eólica, la busca offshore, es decir, en el mar, nosotros lo tenemos en vientos continentales, en toda la Patagonia, tenemos extraordinarios vientos también en toda la costa bonaerense, el centro del país, Cuyo, bueno, la verdad, eh, no solo tenemos buen viento, sino que tenemos muchísimas áreas posibles y muchísimo espacio, digamos, no compite con otros usos de la tierra, o sea que realmente tenemos un potencial extraordinario, se habla de, de, de bueno, 50 veces el, el consumo eléctrico nacional podría ser sustentado, con el potencial que tenemos. Eh, en materia solar, lo mismo, tenemos recursos extra, recurso extraordinarios, con algunos de los sitios con mejor insolación del planeta, como es el caso de Cuyo, y la verdad que no estamos haciendo absolutamente nada, porque se, re, se sigue repitiendo un libreto que, que es un libreto de hace por lo menos 40 años atrás, o sea donde lo, lo que es tecnología de punta se sigue considerando la energía nuclear como el, como la cúspide del conocimiento humano y del desarrollo tecnológico, y ahí, y ahí se quedan, yo creo que ese es el libreto que aprendieron en la universidad la mayor parte de los dirigentes políticos que, que, que todavía tenemos, y la verdad que caminan bastante poco el mundo, por lo menos van con anteojeras, porque van a, van a China y no miran lo que está pasando en China, van a, a digo, lugares donde el, la industria de renovables es... Eh, algo extraordinario, entonces creo que hay una, un, un, un menú tecnológico muy obsoleto en, en, la, en la cabeza de muchos dirigentes, tenemos todo, tenemos recursos, tenemos por supuesto recursos técnicos eh, y empresas que perfectamente pueden hacer de esto una industria pujante que genere empleo, que genere inversiones, eh, tenemos un caso de una empresa argentina que desarrolla molinos eólicos pero lo fabrica básicamente lo está haciendo en Brasil y acá ha hecho poco para, porque no hay mercado bueno no quiero extenderme mucho lo que digo es tenemos mucho para hacer está todo por hacerse y creo que los próximos años tienen que ver un despegue de la energía renovable en Argentina creo que la unubilación con vaca muerta que es comprensible por la, la carencia que tenemos y por el potencial que hay allí pero es incomprensible que no se genere la misma sorpresa o, o expectativa con, con la enorme capacidad que tenemos en renovables, en biomasa. Es algo extraordinario cuando se ha cuantificado el potencial que tenemos. Como que tenemos varias vacas muertas, pero como que eso, como no es el típico negocio petrolero, no, no se lo entiende. Además, reconfigura completamente otra economía energética. No estamos hablando de una economía energética donde el recurso fundamental es un recurso de acceso libre y gratuito. Cambia drásticamente las, las redes de juego. Eh, entonces, creo que es algo que no, no, no es incomprensible como nos lo estamos perdiendo. ¿Vos coincidís, Matilde? ¿También ves un potencial en, en energías renovables en Argentina? Sí, totalmente. Totalmente. Y ni pensar en la energía solar. Hay... hay un montón de recursos que se podrían utilizar totalmente, Argentina es privilegiada en ese sentido. Pero eso me parece que forma parte de que no hay una política, eh, digamos una medida política seria eh, pensando en esto, ¿no? en, en, con esta agenda, con este tema en agenda, claramente. Buenísimo. Eh, cerramos con una pregunta específicamente para Cali. Te preguntan un poco sobre tu trabajo en la, en la agencia, en la Ciudad de Buenos Aires, qué, qué políticas eh, impulsaste desde ahí, y un poco te preguntan también sobre eh, qué políticas se implementarían a nivel nacional en el caso de que Mauricio Macri sea electo, y qué, qué políticas llevarías vos a, al Congreso en el caso de ser electo. Mirá, a ver, dentro de la agencia, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a este tema, yo creo que hay un trabajo muy muy importante que se viene haciendo la agencia de mucho de tiempo antes de que yo ingresara. o sea, la agencia viene desarrollando lo que son los inventarios de gases de efecto invernadero local dentro de la ciudad, hacer esos inventarios permite que la ciudad haya presentado metas, hoy hay todo un movimiento de, la ciudad, de las grandes ciudades del mundo, para porque las ciudades son grandes emisoras, grandes consumidoras de energía, y también suelen tener gobiernos mucho más dinámicos. Esto es lo que se ha mostrado, no solo yo no lo digo por Buenos Aires, sino que lo digo por en general, las grandes capitales han mostrado tener una, una dinámica mucho más ágil que los gobiernos nacionales. Entonces, hay mucha expectativa de lo que hace este sector, los gobiernos locales. Y la Ciudad de Buenos Aires está muy involucrada en ese, en ese tipo de, de, de políticas y ha, y ha, y ha asumido compromisos en ese sentido. Ha dado un paso para mí extraordinario, que es el año final del año pasado comenzó a funcionar un equipo interministerial sobre el cambio climático, creo que es la figura más correcta. Creo que si bien hay un área que la que tiene que llevar adelante los la, la, los conocimientos técnicos más más sofisticados del tema, la política tiene que eh, asumir el tema climático desde muchos desde muchos órdenes, desde la obra pública, desde la agricultura, es decir, pensando que esto también tiene que ser el modelo a nivel nacional. Eh, todos los ministerios tienen que tener un mismo diagnóstico de qué está pasando con el clima, porque eso define absolutamente qué tipo de inversiones se tienen que desarrollar, cuál va a ser su aporte en la mitigación y cuál va a ser su aporte en materia de adaptación. Entonces, la existencia de equipo interministerial dentro de la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo eh, a mí me, me, me genera mucha expectativa que algo así se pueda crear a nivel nacional y por supuesto que, ni que hablar lo que recién se mencionaba eh, que la, la hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene que tener otra envergadura y por supuesto el área climática lo tiene que tener a la altura de las circunstancias que estamos atravesando y de las que vamos a atravesar en los próximos años también por lo que hablamos, sí estoy trabajando dentro de Fundación Pensar y con los equipos técnicos de de, del PRO y la, el programa de renovables es un programa que en los próximos cuatro años implique un despegue tal que lleve a tener cerca del 10% de energías de renovables al fin del 2019. ¿sí? Con, por supuesto, un, una proyección mucho más amplia hacia el 2030. Pero por lo menos tener ya un despegue, hoy apenas tenemos 1%, 1.5% de, de renovables. Así que hay, creo yo, una posibilidad de un, un gobierno que tenga otra cabeza en esto y que no esté escondiéndose del debate, teniendo miedo. Perfecto, buenísimo. Eh, Cali, muchísimas gracias por, por la respuesta. Eh, te dejo el cierre a vos, Damián, y, y cerramos el, el webinario. Bueno, eh, gracias a todos los que participaron con sus preguntas, con con haber escuchado a estos expertos en este espacio que, que quisimos brindar y, y que sirva para todos los interesados e interesadas en el cambio climático. Desde Claves 21, en nombre de Fermín y mío, y les agradecemos muchísimo la participación. Esperamos seguir conectados, especialmente con todos aquellos que estén interesados en el cambio climático, en el periodismo, en la comunicación de, de los desafíos ambientales. Vamos a estar haciendo otros dos webinarios como este, así que estemos conectados. Eh, abajo en, en, en la sala esta del webinario pueden ver que hay un, un, un campo de formulario para, para suscribirse a, al mailing de Claves21 y que puedan recibir eh, las novedades las distintas actividades que hacemos y, y las oportunidades que difundimos. Eh, y solo me resta agradecerle muchísimo, a Juan Carlos Villalonga y a Matilde Rusticucci por, por compartir su conocimiento, su experiencia su tiempo sobre todo en esta actividad y, y bueno, agradecerles en nombre de Fermín y mío y agradecer el apoyo de Earth Journalism Network que hizo posible este webinario y bueno, gracias de nuevo a todos Gracias a ustedes, gracias. Por excelente iniciativa Muchas gracias por favor, gra Gracias Matilde, gracias Juan Carlos, seguimos en contacto Ok, gracias